Hola. ¿Saben por qué tengo todos estos mamertos acá? Porque me monté un, un gimnasio. Miren, levanto pesas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Y ahora van a ver cómo salto la soga. A ver, voy a apoyar en un lugar que no se caiga el celular. No, ahí no se ve. Se ve... Cuidado, porque si el celular se cae, la lío. Y un montón ya tiré por un lado. Ahora jugar con la pelota. Mi hace en casa, ¿eh? Cuando estoy aburrida... Puede ser que juegue con esto. Ahí está. Si ya saben por qué está aquí. Porque así... Podemos pensar en nuestras cosas. Ay, me acordé de co de comprar pan, por ejemplo, y todo eso. Entonces, y esto, ¿para qué es esta mochila? Dirán ustedes. Para llevarla y practicar su fuerza. Otra cosilla, esto, esto, esto con los almohadones es para meditar. A ver dónde pongo el celular ahora. Ok, no van a ver, pero sí me van a escuchar. Oh Luego vamos, a... Luego vamos a sacar los almohadones y van a ver en lo que se convierte esta manta. No sé si era de acá. Sí, era de acá. A ver, esperen. Ahí está. Ahí lo saqué. ¡Papi! ¡Vení! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pero no vas a venir a jugar! ¡Vení! Solo necesito que me hagas algo. Que me sostengas y me... Es que quiero que me firmes ahí. Ahí. Se está firmando, ¿eh? Y ahora, espera cuando guste... ¿Sí? Y ahora van a ver qué se hace además de esto.